Bien, nos vamos acercando a la recta final, vamos a esperar unos segundos. Bien, ahora sí. Eh, quiero invitar a, a subir al estrado a Ricardo Patara, de NICBR, quien anunciará acerca de nuestro próximo evento, LACNI 40, LACNOC 2023. Adelante, Ricardo. Gracias. Buenas tardes. Voy a hablar en portugués. El anuncio se refiere a un tema de Brasil, entonces me pareció muy interesante hablar en portugués. Buenas tardes, yo soy Ricardo Patara, trabajo para Nick BR. En representación de Nick BR me gustaría en primer lugar agradecer y decir que es una gran satisfacción para el Nick y para CGIBR alojar un evento de LACNIC-LACNOG en Brasil. El evento LACNIC-40-LACNOG 2023 se va a realizar en Fortaleza, en Ceará, en Brasil, entre los días 2 y 6 de octubre de 2023. El último evento de la CNIC en Brasil fue hace seis años, más de 2000, en mayo del 2017 en Foz de Iguazú, un evento que los que estuvieron se van a recordar, se van a, van a recordar que marcó un, número, un aumento en el número de participantes en, en eventos de la CNIC. Antes de eso, en 2010, en octubre, hubo un evento de la CNIC en Sao Paulo, pero ese evento fue en conjunto con el LACNOB. El primer evento presencial de la CNOC, considerado el lanzamiento de la CNOC. Eso hace 13 años de eso. Antes, en el 2008, recibimos en Salvador Bahía el primer evento de la CNIC en Brasil. Sobre Fortaleza, más allá de decir que es una ciudad con muy lindas playas y distintas actividades interesantes, tiene un rol importante en la infraestructura de Internet en la región de los 16 sistemas de cable de fibra óptica que llegan a Brasil 12 de ellos llegan a Fortaleza o sea un 75% Forta, en Fortaleza tenemos un Ix que tiene el segundo mayor volumen número de participantes y el tercer, tercero en volumen de tráfico en Brasil más de 600 participantes y picos de tráfico de 4 terabytes por segundo es el EIX que presentó la mayor tasa de crecimiento en los últimos años entre los que están en Brasil. Hablando sobre EIX, es importante mencionar la actividad operada por el NICBR, que bueno, alcanzó una marca histórica de 20 terabits por segundo en diciembre de 2021, pasando a ser considerado el de mayor tráfico en el mundo para colaborar en esta presentación voy a pedir que pasen dos videos el primero con, con subtítulos, en, subtítulos en español el segundo solo en portugués que habla sobre la parte de infraestructura creo que queda bastante claro para que todos se entiendan vamos a pasar los videos por favor Vindo pra Fortaleza, a capital do turismo do Nordeste. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai. Vem, vem pra cá, vem Fortaleza, Vem, vem, vem pra cá, vem fortalezear. Vem, vem, vem pra cá, vem fortalezear. Vem, vem, vem pra cá, vem fortalezear. Prefeitura de Fortaleza. Conectando Brasil a 16 cables submarinos de fibra óptica de alta velocidad, estratégicamente ubicado en Seara. Conectividad que llega a todo el estado mediante el cinturón digital, creando las bases para un ecosistema tecnológico de innovación con enorme potencial. Este segundo vídeo es interesante para destacar... Eh, que además del tema de turismo y playas, pero también ese papel importante muy relacionado con nuestras actividades y para complementar y terminar los eventos de LACNIC, LACNOG, como sabemos son de gran importancia para la comunidad regional y local donde esos eventos ocurren oportunidades de entrenamiento actualizaciones, fortalecimiento de la comunidad, entre otros es por ello que agradecemos la oportunidad de recibir estos eventos en Brasil y especialmente en Fortaleza. Entonces, nos vemos en octubre en Fortaleza. Muchas gracias. Muito obrigada, Ricardo. Muito bem. Para cerrar esta ceremonia, quiero convidar a Pablo Álvarez, Gustavo Fernández para e Diretor de Desenvolvimento de Tecnologia do CIES Gerardo Vellamont Forte Diretor-Geral de Pesquisa e Inovação da Secretaria de Pesquisa e Inovação e Educação Superior do CIES E também é, Carmen Denis Polanco, membro do diretório, da Diretoria do LACNIC Vamos começar com Pablo Álvarez Tossado Fernandes Não tem nada que comece como bom projeto, que, não, que conclua, que não conclua. E tem uma coisa que percebo em todas as pessoas próximas de este evento, em sua expressão. Umas <risos> linhas bem grandes, um cansaço muito extremamente e um sorriso que não cabe. Y esa misma expresión que yo vejo nas suas faces, especialmente dos organizadores, a que agradezco mucho por lo que fizeram, yo también vi na mídia. media, eh, en el primer día, estuve entrando no en Twitter y la expresión de... Es buen... Y esa es la base de una comunidad. Una comunidad se basa en confianza, una comunidad se basa en trabajo. Una comunidad se basa en querer, poder y hacer. Ustedes están queriendo un mejor Internet para Latinoamérica y el Caribe. Ustedes están poniendo de su tiempo y eso es poder hacerlo. La decisión de venir a Yucatán es una decisión que tal vez puede ser de un comité, pero la decisión de la comunidad de apoyar el venir a Yucatán y hacer de este el evento más grande que ha tenido LACNIC, solamente puede verse reflejado en unos ojos cansados y en una sonrisa que llega hasta el corazón. Eso es lo que se va a quedar grabado aquí, pero es la base de un buen internet. Es la base de una comunidad fuerte y de parte del gobierno de Yucatán y sobre todo de parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior que nos toca estar coorganizando solamente como, la verdad, como... Ese anfitrión que les pone en la mesa para que ustedes hagan un tremendo banquete. Un agradecimiento porque lo que están haciendo tiene repercusión en la educación, en la sociedad, en las empresas, pero sobre todo tiene repercusión en el futuro de Latinoamérica. Así que muchas gracias y bienvenidos a su casa cuando quieran en Yucatán. Bien, muchas gracias. Bien, ahora invito a Gerardo para que tome la palabra. Adelante, por favor, Gerardo. Muchas gracias. Pues buenas buenas tardes nuevamente a todas y a todos. Eh, es un honor poder estar aquí en este en este momento de, de cierre de, de este extraordinario evento de la reunión del ACNIC 39. Eh, quiero agradecer a, a título personal y, y a nombre del gobierno del estado de Yucatán a LACNIC por haber elegido a Yucatán y a la ciudad de Mérida como, como sede para este muy importante evento. Espero realmente que la ciudad y el estado pues, hayan respondido también a las expectativas que tenían ustedes. Creo que parte importante también de poder tener eventos de ese tipo es conocer nuevos sitios ¿no? y que Yucatán y que Mérida haya sido una ciudad que, que hayan podido disfrutar y que probablemente varios de ustedes pues, puedan quedarse también el fin de semana a disfrutar de sus encantos. ¿no? Que hayan podido eh, disfrutar, conocer la hospitalidad yucateca, que es bastante eh, reconocida. Y que nos den la oportunidad a los yucatecos pues, de, de hacerlos sentir aquí en su casa. Como decía Pablo hace un momento, pues que puedan eh, regresar y que estén invitados a regresar cada vez que así lo deseen. Nos, nos encantaría poder recibirlos nuevamente. Estoy seguro y pues tengo... Tengo datos que me acaban de compartir también, que lo, que lo confirman, de que el ACNIT Internet fue un gran éxito, fue un enorme éxito, eh, la, la, la reunión más concurrida hasta el momento en, en, en, pues de todas las que han eh, celebrado y eso es también una, una gran noticia para ustedes y para nosotros. Reunió a cientos de personas aquí, físicamente y también virtualmente, para discutir temas relacionados con el desarrollo y la gobernanza del Internet en América Latina y el Caribe. Pablo lo decía hace unos instantes, eh, cualquier persona que acude, que asiste, que está presente y que está pendiente, presencial o virtualmente en un evento como estos, también implica que tuvo algún sacrificio, algo tuvo que sacrificar para poder estar acá. Su tiempo, su dinero, o, o, otros compromisos, seguramente algunos de ustedes, a mí me ha pasado, no. probablemente se perdió el cumpleaños de algún hijo en su casa o de a su pareja, a su esposo, a su esposa, a su mamá, no lo sé. Algo sacrificamos para estar acá y no, no nada más el dinero para poder venir. Y el hecho de sacrificar algo para estar acá significa que me importa participar en un evento de este tipo, me importa y me permite contribuir para construir un mejor mundo. Si fuera un congreso de médicos, pues a través del desarrollo de mejores técnicas para la salud, en el caso de ustedes, construir un mejor mundo, un mejor América Latina y Caribe, y un mejor mundo a través de un mejor Internet. Y eso se agradece. A título personal también lo agradezco. Agradezco el trabajo de ustedes para que mi familia, mi persona, mis hijos puedan tener cada vez un mejor mundo a través de un mejor Internet, una mejor educación, mejor salud. Digo, ustedes mejor que nadie saben que el impacto del Internet es en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. También nos permitió esta reunión pues poner a Yucatán, como un Estado con experiencia que ha ido desarrollando en el sector internet y que nos permita también hacer conexiones y vinculaciones. Eso también se agradece. Por último, pues no me queda más que reiterar el agradecimiento al Lagnic Carmen, eh, pues nosotros, como decía Pablo, realmente tratamos de ayudar a poner la mesa para que ustedes organizaran un extraordinario banquete. Muchas felicidades por, por, el, por el evento, por el resultado a todo el equipo de Lagnic y desearles a todos un seguro y feliz retorno a casa y reiterarles que nuestras puertas están abiertas para cuando quieran visitar Yucatán. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esa palabra, Gerardo. Ahora invito a Carmen Denis a acercarse, por favor. Porque vamos a hacer eh, un pequeño reconocimiento al gobierno de Yucatán, que lo hará Carmen. Ay, muy buenas, buenas tardes. Digo, qué bueno que tengo lentes. Bueno, a nombre de la de esta maravillosa organización. Por favor, se acercan si son tan amables. Ya me salió los yucatecos ya escucharon. A nombre de, de LACNIC, muchísimas gracias. Este es un, un muy sencillo, pero muy cálido reconocimiento a todo ese trabajo que hubo detrás. Como bien mencionó Pablo y Gerardo, fueron muchos meses de trabajo y, y a nombre de LACNIC, en agradecimiento al gobierno del Estado de Yucatán, como anfitrión de su reunión número 39 y por su valiosa contribución a la ACNI 39 llevado a cabo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, del 8 al 12 de mayo del 2023. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias. No, verán, muchas gracias. Vale. Gracias por será... toda la organización. Sí. Bueno, vamos a la... Pasa, pasa a la... centro, pasa ah, centro, ah, Gracias. gracias. Muchas gracias, Alemik. Muchas gracias, Carmen. Ahora te invito a tomar la palabra nuevamente. Adelante, por favor. Mil, mil gracias. Bueno, pues muy, muy estimados amigos, colegas, para muchos ya familia, miembros de la comunidad de Internet de Latinoamérica y el Caribe, pues después de una semana de paneles, tutoriales y presentaciones técnicas, muchos encuentros de networking, muchos encuentros de amigos. Llega el momento de la clausura de este maravilloso y mágico evento. Es para mí un placer, un honor, saber que los 750 participantes presenciales y los más de 500 remotos que se sumaron estos cinco días, que pudieron disfrutar y aprovechar de este espacio de encuentro y capacitación, que ha contado de diferentes actividades en las que cada uno de nosotros, de manera eh, pasándonos de un salón a otro, de, una, de un comedor a otro, eh, queremos destacar qué es lo que se llevó a cabo. Se llevaron a cabo siete tutoriales modulares eh, en los días lunes y viernes, entre los temas de IPv6, Laboratorio de Interconexión, Geolocalización, IRR, RPKI, entre otros. Con muchísima participación e interacción por parte de ustedes, de nuestra comunidad. Eh, más de 15 presentaciones técnicas en el foro técnico de LACNIC y LACNOC. También igual la sesión y ese encuentro de la Comunidad de México, México presente y futuro, de la cual eh, hubo una extraordinaria participación y de la cual nos llevamos pues algunas tareas, que ese era el sentido de ese encuentro. También igual se llevó a cabo el panel de ciberseguridad previo a la apertura y el foro público de políticas de la cual se presentaron cinco propuestas con bastantes comentarios y discusión. Y por primera vez que se realiza el BOF de mediciones con una extraordinaria convocatoria. En el marco del evento también se realizó el RISE Conference and Training Pin Forum, LAC CSIRT. Y bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría agradecer a todos los que hicieron posible el realizar este evento por parte del JOS del Gobierno del Estado, que hace un momento eh, eh, les dimos el, el, el cariñoso y cálido agradecimiento, pero también igual a los instructores de tutoriales, muchos de ellos voluntarios, autores de los foros públicos de políticas, los moderadores, todas las personas de la comunidad que participan y le ponen ganas. Como siempre, queremos destacar el trabajo de aquellas personas que dan apoyo, servicios y logística, para hacer estos eventos más accesibles e interactivos. Y por último, por supuesto, agradecer a todos los voluntarios y miembros de la comunidad que hicieron posible todo este gran evento, a los sponsors, por supuesto, y a nuestro muy querido y muy reconocido staff de LACNIC. Como recién dijo Ricardo, les invitamos a participar del ACNI 40, que ya estamos muy emocionados, para poder llegar del 1 al 6 de octubre de este mismo año 2023 en Fortaleza, Brasil. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias Carmen por tus palabras. Y ahora sí, llegamos a la recta final. Agradecemos a todos su participación al ACNI 39 y hemos, esperamos que hayan podido participar al máximo de todas las actividades de la agenda y de las sesiones de networking. Me despido y nos vemos en el próximo evento del ACNI 40, LACNO 2023 en Fortaleza. Muchas gracias a todos.